la cocona fruta amazónica para qué sirve la cocona beneficios y propiedades la cocona es una fruta cítrica propia de la selva amazónica del perú obviamente resalta en ella su alto contenido de vitamina c es una fruta poco conocida en el resto de américa y europa por lo que resaltaremos para qué sirve la cocona es un poco complicado distinguirla pues su forma y color son variantes, se puede conseguir grande de color rojizo o pequeña de piel amarilla, en cualquiera de sus formas es muy nutritiva, la cáscara es suave y en su interior se encuentra una pulpa gruesa bastante acuosa. Contiene poca azúcar, pero su sabor, si la hace distinta de otras frutas similares, es muy exquisita y su popularidad ha sido creciendo debido al valor nutritivo que tiene. Alimentarse bien y saludable es importante, para ello nada más efectivo que conocer los alimentos indicados. Saber, por ejemplo, para qué sirve la cocona le motivará a incorporar esta fruta en la dieta diaria. Para qué sirve la cocona? En principio hemos hecho hincapié en su uso culinario, sin embargo existen otros usos dados a esta fruta, entre ellos resalta como loción, ya que sea para darle brillo al cabello o para curar con mayor rapidez las quemaduras, sin embargo el analizar ¿Para qué sirve la cocona en el ámbito medicinal? Hace esta fruta un alimento mucho más atractivo. Su alto contenido en fibra permite reducir el colesterol y controlar el estreñimiento. La toma de cocona en ayunas permite controlar el ácido úrico. Sirve igualmente para combatir otras enfermedades del sistema urinario como el mal funcionamiento de riñones. Protege al hígado. Ayuda a controlar desórdenes alimenticios combatiendo la anemia. Disminuye la presencia de radicales libres en la sangre, por lo que se considera un efectivo antioxidante. Su consumo acelera la cicatrización de heridas. uso en la medicina tradicional. Es importante resaltar que esta fruta selvática está rodeada de muchas creencias y tradiciones. Por tanto, cuando se estipula para qué sirve la cocona, es necesario hacer mención de su uso en la medicina tradicional, es decir, no existen estudios científicos que avalen estas bondades. Es utilizado como antidiabético es usado como suero antiofídico en caso de mordeduras de serpientes. Se considera un potente escarbicida, es decir, cura de enfermedades producidas por acaros como la sarna. Su toma diaria contribuye a combatir la hipertensión. Resulta bastante útil en el tratamiento de quemaduras. Propiedades nutricionales de la cocona, cada vez más común ver esta fruta cítrica presente en expendios de frutas o verduras, sobre todo fuera de las fronteras peruanas, esto se debe a que muchas personas han comprobado sus altos beneficios, dándola a conocer al resto del mundo. La cocona es un fruto rico en hierro, contiene minerales como calcio y fósforo, además de la vitamina C, contiene vitaminas B, P2, B5 y A. es reconocida igualmente por su alto contenido de fibra, posee pequeñas cantidades de caroteno, tiamina y riboflavina, está compuesto mayormente por agua y fibra. ¿Cómo consumir la cocona, la mejor forma de consumir esta fruta es en jugos, por mi parte de licores y ajiceros. En la cocina se utiliza como parte de ensaladas o para realizar salsas que acompañen algunas comidas. Los más jóvenes tienden a comer directamente la cocona con un poco de sal. Una cocona más efectiva, ciertamente al mencionar para qué sirve la cocona, resalta fundamentalmente su acción contra el exceso de colesterol y glucosa. Sin embargo, luego de ciertos estudios, se ha comprobado que resulta efectivo al tomar el extracto de la fruta en ayunas. Inserida en refrescos o latidos no tiene el mismo efecto. Lo mismo sucede cuando se lleva a cocción para preparación de diversos platillos. En estos casos la culpa se oxida bastante rápido y pierde valores.